Buenos días tardes a mucha gente, en este video mostraré un book de melee y lo haré en tres etapas Primera etapa, cómo hacerlo y cómo quitarlo, segunda etapa, ventajas y desventajas Tercera etapa y última, uso ejemplificado que viene siendo que tan poderoso es ¿Por qué lo hago? Para que se entienda Bueno, como saben aquí se puede jugar con dos modos eh, con melee Es el modo normal y es el modo héroe y hay un tercer modo que se saca haciendo un bug. Eh, la primera forma de sacar ese bug para sacar el tercer modo de juego. Primera forma: el oponente va a correr, va a pegar y va a explotar barra. ¿Cómo saber si salió? Va a salir este movimiento. ¿Cómo se hace? Volteando al lado del enemigo, se va a mantener la tecla adelante y se va a apretar puño débil o oh. arco. Segunda forma de sacar el tercer modo de juego para melee. El oponente va a explotar barra, va a hacer un movimiento y lo va a cancelar cuando esté a punto de terminar. Y ahora, para concluir con esta primera etapa, se va a mostrar cómo se puede quitar este bug. Primera forma, cambiando modo de juego a mail, o sea, apretando ABC juntos. Por ejemplo, sale esto, cuando yo aprieto Puño Devil. Y ahora... Se tiene que ver esa animación para saber si se hizo bien o no. Y ahora hago los movimientos normales. Segunda forma para quitar el bug. El oponente debe golpearte. Como ven, estoy haciendo los movimientos del bug. Y ahora el oponente me va a golpear y van a cambiar. Empezando con la etapa 2, ventajas y desventajas Aquí la ventaja sería que hace un daño masivo Y desventaja número 1 El daño va reduciendo de acuerdo a cómo se usa el bug O qué tanto se use pues Y la segunda desventaja es que no te puedes cubrir Por ejemplo Ahí no puede cubrirme Y ahora sí puedo Terminando con la tercera etapa, uso el amplificador.